cuando te aplaude la gente, o cuando haces un gran show, o cuando... algo así, ¿no? Pero creo que me llena más cuando saco un truco para mí, a, a que cuando la gente me felicita o así, ¿no? O sea, prefiero llenarme yo mismo a que la gente me llene. Recuerdo practicar mucho tres pelotitas. No, no tenía mucho tiempo porque era la escuela y salir de la escuela trabajar, me desestresaba mucho y me hacía enfocarme demasiado, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que, lo que me empezó a gustar. Algunos malabaristas lo usan más como para el semáforo o para ganar dinero, pero para mí es como más para divertirme a mí mismo y aprender más, socializarme con más personas. A mí lo que me gusta es jugar con alguien. Si yo hago malabares es para conocer gente y eso me ha abierto las puertas. O sea, el malabar te abre puertas aquí, donde sea. Solo, solo es necesario que encuentres a alguien que tenga juguetes para decirle hola, ¿quieres jugar? Eh, yo comencé a malabarear en la universidad, pues tuve, tengo unos amigos, que siguen siendo mis amigos, que empezaron a como más hippie, ¿no? Malabareaban con hacks y, y pues me acerqué, ¿no? Dije, órale, a ver, está padre y nunca me metía en nada en serio, ¿no? Y de repente los malabares, empecé una hora al día y decía, no, ya, dos horas, tres horas, me pegó una etapa en la que malabareaba todo el día, ¿no? Así... Yo aprendí en la primera circunvención mexicana, en el 2005, en San Miguel de Allende. Nunca fui a un circo cuando era niña, entonces cuando tuve la oportunidad de ir a esta primera circunvención, para mí fue fantástico ¿no? ver gente que aventaba 5, 6, 7 objetos en el aire, y entonces fue como una emoción. ¿no? Al principio no me creía capaz de hacerlo, porque es algo que cuesta, ¿no? tienes que estar cuando jugando, jugando. Necesitas disciplina y necesitas. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero no es algo que te va a costar 10 años o no es algo. O sea, solo necesitas como un poquito de constancia y funciona. En lo personal soy una persona muy distraída. No soy muy, muy dado a, a hacer algo muy rígidamente. Entonces. Fue como una disciplina que encontré en la Malabar, enfocarme solo en ello. Sí. Es como de repente me pierdo. Sí, me pierdo en estar practicando. Tengo 14 años. Comencé a mis 13 años con un amigo que se llama Chema. El primero llegó a mi casa y me enseñó tres pelotas y después lo visité en su casa y me prestó tres clavas y comencé a entrenar con el grupo que se llama Conejo Lunar. Creamos nuestros propios trucos. Primero sacamos un truco y después encontramos una forma para ajustarlo a tres personas como... De hacer un pase a una persona, luego a la otra persona y luego, pues, hacer piruetas o combinar nuevas cosas. Me gusta mucho la manipulación de objetos, los trucos con tiros como poco comunes y así. Eh, claro que me impresiona ver cinco clavas, siete clavas, ¿no? Pero creo que ese camino del malabarismo deportivo está muy escrito, o sea, Tres clavas, cuatro clavas, cinco clavas, ahora cinco clavas con una pirueta, bla, bla, bla. Pero con una clava hay muchísimas más posibilidades, ¿no? Con tres clavas las posibilidades son infinitas. Te sientes bien, ¿no? Te sientes en un espacio y un tiempo donde no importa tanto lo demás porque estás enfocado en eso, ¿no? A lo mejor... Tengo miles de ocupaciones que hacer, cosas que no he hecho en mucho tiempo, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a no sé dónde, tengo que hacer lo que sea, pero si estoy malabareando, nada importa, ¿no? O sea, importa en ese momento el malabar, importa en ese momento ese truco, y, y es eso, ¿no? Te concentras tanto en ello que lo demás desaparece. Llegas a un estado en el que lo más importante es que no se caiga. Y lo demás no importa, no importa quién pase, no importa si hace frío si hace calor, lo que importa es que no se caiga, ¿no? Entonces es como estar ahí en el momento. Y cuando logras un truco, yo creo que no hay ninguna sensación parecida al momento en el que logras un truco por primera vez. Es como una satisfacción que se siente, no sé, como desde adentro, como adentro de aquí y en la cabeza. Porque el cerebro, por ejemplo, cuando no entiendes un truco y lo empiezas a entender, es como si, si tuvieras un nudo en el cerebro y se deshace. El mundo del malabar es mágico, muy buenas personas, muy nobles, entonces eso te lleva a predicarlo, a, a ser buena, buena persona con los demás. Es gente muy alegre y yo creo que es gente que le gusta mucho compartir, porque si eres un malabarista o si eres una acróbata cró o eres algo que no le gusta compartir lo que haces, entonces Creo que tú mismo te estancas, porque si colectas los trucos de toda la gente que vas encontrando, entonces ya tienes un repertorio más grande. El mismo hecho de entrar en este, este ámbito, este ambiente, te hace expanderte, ¿no? Ahora a mí me interesa más como que el malabarismo se dignifique, ¿no? Como que la gente lo vea de otra manera, yo yo lucho mucho por hacer que el malabarismo sea visto como de verdad un arte y que no lo sigan viendo como es de hippies, es de mugrosos, es de drogadictos, es nada más de semaforeros, ¿no? eh, solo es cosa de que la gente nos voltee a ver como lo que de verdad somos no, artistas. ¿eh? No es como la mayoría de la gente piensa que es como algo muy fácil, que es como para hippies, drogadictos o así, podría aportarles felicidad o diversión o algo que hacer. Yo soy de la idea de que todas las personas deberían saber jugar con tres pelotas por cultura general. Poder jugar con tres pelotas te da te da la oportunidad de conectar las dos partes de tu cerebro. Es una habilidad física y te ayuda más allá, o sea, te ayuda emocionalmente, físicamente, mejora la condición la edad como que en la que todos empiezan así como probar y todo y entonces yo tuve la fortuna de, de conocer a algo ¿no? que me entretuviera y, y pues si tuviera una oportunidad de elegir en este momento de vivir de una carrera o de vivir de malabarista sin duda viviría de malabarista ¿no? La mayoría de las personas que me preguntan mi Así, la primera cosa que dicen es como de, órale, yo siento que si llego a ser mucho mejor, pues podría ya estudiar esto, llegar a estudiarlo para ya ser más profesional. Pues no recuerdo mucho, o sea, si ahora me dijeran, ¿qué hacías antes de ser malabarista cuando salías de la escuela, no? No me acuerdo ¿no? en qué gastaba mis horas, ¿no? pero ahora creo que vale la pena gastarlas en algo que te deja algo. ¿no? Mientras que yo pueda enseñarle a alguien a hacer malabarismo, es, está chido. ¿no? O sea, que, que todo lo que yo haya aprendido, sea mucho o poco, sirva para que alguien más lo aproveche. Ahora a la hora de malabarear, yo puedo jugar malabares con el tipo más rico del mundo o con el tipo más pobre o entre ellos dos y en ese momento no importa, ¿no? O un gay con un, un tipo que no le caen bien los gays pero no saben y están malabareando, ¿no? O tal vez un cristiano con un católico, lo que sea. Mientras estés malabareando es lo de menos, ¿no? Todos lo pueden hacer y, y creo que eso es lo mejor del malabarismo, que es universal, ¿no? Que no discrimina nada. En el malabar lo importante no es saber quién juega mejor. Creo que lo importante es que si tú juegas y yo juego, podemos jugar juntos. Para mí, yo por eso hago malabares.